saludos soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y acerca de cómo poner en vez de estas opciones que nos dan aquí Word eh, en un listado de palabras en vez de poner ese, esas opciones pongamos punto entonces lo que vamos a hacer es en el teclado vamos a presionar la tecla chip, el teclado les va a salir con una flechita hacia arriba, igual es, eh, presionan esa que está abajito de la tecla block mayúscula, presionan la tecla chip, tiene una flechita hacia arriba y pongan a presionar el signo más o el que tiene el asterisco, una tecla que tenga el asterisco lo presionan y les va a salir un asterisco, ¿cierto? Una vez hecho ello vamos a dar la tecla espacio, y cuando damos la tecla espacio nos va a salir así. Entonces podemos comenzar a escribir. Y miren como va automáticamente agregándose. Y van saliendo de una vez. Miren entonces va quedando con los punticos allí. Y en vez del de listado que tenemos acá preterminado. Podemos personalizarlo de este modo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima chai